un invitado una persona que se ha hecho viral desde que día fue que estábamos allá se me olvidó hace un par de días y el hombre se ha hecho viral por un vídeo que anda circulando en las redes junto a la mami yo porque me dicen que se parece a Houdini ese parece como a Houdini un chin verdad y el de los vaina y como que no sé que lo que aquí estamos con a de los rieles Estamos aquí en los osos primeramente la gracia a Dios y a ustedes de la familia, Neto Flow, la gente de detrás de cámara por ahí, que es lo que... <risa> estamos activos, estamos activos. Avi SPS, te, te hemos visto en estos días aprendiendo las redes sociales estamos viendo en los paris con la gente dura con todos los artistas eh. la diligencia la Cone, estamos viendo que está conectado con esos artistas como el nene la amenaza eh. el lápiz el lápiz eh. sí, o sea, que se debe ese agua que, que los artistas como que te conocen en los sitios y te... sí, se da la buena vibra que uno le llega y ellos responden con bacanería A sed, en verdad sí. Estamos haciendo la diligencia para no morir en el grajo. Claro, así pa mismo, <risa> para pa no salir a bañar. No, no morir en los monótonos, ¿verdad? Claro. Ah, claro. No es un artista que se baña. ¡Ah! No, está activo, está activo. El nombre tuyo. es Sí, porque él le ha dado el nombre no, tuyo. No, no, a no, no, no, no, ¿qué Porque la gente me di pregunta y yo no sé explicarle. El nombre tuyo que a mí no me gusta. ¿Y, ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, SPS ya le metió para adelante y hay que seguir dándole. SPS significa sicario por siempre, pero eso es en la música, en los instrumentales, que nadie lo desbarata más duro que ya. yo. Ya, y Abi, Abi, Abi. ¿De dónde sale Abi? Ese nombre es árabe, un hijo de un rey por ahí. Tú ya, pero... Ay, se ¿Y puso tú, a tiene flow de son testigos de Jehová. Pero tú antes te llamabas el chamaquito del Spike, eso sí, como que estamos es más eso es, No, eso es un eslogan, eso okay. no se quita. Lo que es Jeya, el chamaquito del Spike. <risa> <es el> código <risa> de 1, <uno>, 2 <risa> y 3, ¿qué es lo que? Mira, <risa> no. lo, lo dembow de tuyo, producido por Comando, a la gente le gusta mucho. Wow, <risa> de eso! ¡Comando! Sí, <risa> ¡Sí, en tú, Comando es el productor mío, Comando es mi productor real. Que me ha hecho siempre top. apoyando, comando, muchachos sí. muchacho de los rieles. Se dice por ahí, yo no sé que el hombre lo de Enbow ahora mismo es el papá después de DJ Stalin, claro está. Ya, está picando, <risa> está picando, está picando, está picando. Pero Pero mucha gente dura por ahí. Mira, te, te has hecho viral estos días y es que... Tú conócelo a él. Yo no sé dónde la que esta muchacha está No hay que tener donde ustedes estén hablando. Eh, no, no. no. no. Sí, no ella ella ah. está aprendiendo de ustedes. ¿Verdad? Ah. Claro. Ese es el mundo de ustedes. Yo tengo que estar escuchando. Sí, sí, pero... Wey, escucha... Te veo como cansada. Tú wey? Entonces... <risa> Quiero que. que Ahora, porque ustedes están chimeando conmigo desde que no, llegué. No, no, chimea, Ahora me no, ven no, cansada, chimea. se preocupan por Camila. No, no, chimea. Después chimea. que no, no, me han acabado, este, porque que ese llegué. Yo estaba ahí un artista de allá, de ustedes, de los claro, bienes. Ah, yo ¿eh? lo conozco hace mucho. Claro, de hace no mucho que conoce, son vecinos. <risa> tomando en cuenta eso. Avi. <risa> <risa> esto, eh, un video que andan por ahí que tú estabas compartiendo con la mami Jordan, como, como acabáis de decir, que tú. Está como con la cercanía de su artista. ¿Qué fue lo que pasó en realidad con eso de la mamillera? Porque vimos que ella se incomodó y te mandó un fuego en un video. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? No, nosotros nos topamos en una discoteca normal. Yo, tú sabes, la diligencia, que es lo que? Una foto, un video, una vuelta. Y cuando va a buscar el Instagram, no lo encuentro por parte. Digo, que lo que busca lo tú mismo, mami chula. Y ni ella lo encontraba. Duró más de 30 segundos dándole y no lo encontraba. Y apareció una gente por ahí que grabó, normal, guillado. Fufu, que cuando viene a ver si lo habíamos planeado, ni se da. ¿Tú entiendes? Pero que están diciendo como que tú andabas con ella y se están viendo va varias imágenes. No, y se le acercaron gente en sí. la discoteca sí. y diciéndole tú andas con la mamá sí, y yo, no. una foto con ella. Pero, Pensaban que yo andaba, tú sabes, Sí, pero, pero que no han dicho. Ah, ah, ah, que ay, era Han dicho muchas personas. Que, lo que, se dice. que tú andabas con ella porque se vi que tú llegaste, después ah, llegó ella, bien, y que tú estabas cerca de ella. Tú tienes que decir la verdad. Aquí cuchiche usted no, y, no que la un cuchicheo, ustedes hablando, y ya estamos claros que Ronnie que Jiménez. Te asustaste, cuidado. No, siempre no, no. que se asustó porque ya le mandó y fuetazo no, no. ayer. Estamos claros. No estamos claros aquí de que Ronnie Jiménez invitó a la familia. No, no, no. Yo vi que Entiendo. se montan en la sí, misma jipeta. Sí, amable, ¿Cómo fue? Se montan en la misma jipeta. Se montan en la misma jipeta. <risa> amable. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Ya <risa> sabe de ahí para allá. Ay, señor Jesús. <risa> <risa> <risa> no, no. Yo le dan tanto. Y si se cruza. No, no, no, no espérate. No es que está todo. <risa> porque tú tienes <risa> que decir las cosas aquí como son. Si tú estabas compartiendo con ella, eso estaba entre ustedes que ya viniera aquí. Y si se, pues me dicen que se conoce porque hay foto anterior. ¿eh? Entonces tiene que decir la verdad. Porque ya no no me tires su... para adelante que Judini dice que está armado. <risa> no, pues Judini. ha. Eh, eh, no, no, no tiene decir que la verdad, aquí. No decir la verdad. Si tú tienes algún tipo de roce con la mami Jordan, sí o no. ¿Qué te digo? Puede ser, pero... Me... Si se cruza. Hasta gama, y se cruza como los chulitos, le hacen la empanada y la vaina. De lado a lado. Sí. Dios mío. Este muchacho. Tatuaje fue increíble, no, no, no. Pero uno también está todo, uno tiene su piquete, por eso ella estaba un poco nerviosa. Claro, los no. temas, los temas de. Los temas tuyos en Dembow, que son picantes, que. ¿Cómo va trabajando eso? Estamos en eso, estamos trabajando en un demo por ahí que se llama Colale, para que las mujeres, tú sabes, se activen y ahora venimos con una vuelta más psicópata, más a ¿La vuelta que le gusta a usted, Darby? ¿La vuelta psicópata que le gusta a usted? Se, ¿Cómo llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no me cuido. Ay, Ay. eso es si no el de vivencia de la calle si no te cuida algo tú sabes y porque y porque no siguen la misma línea de Denbow así Ellos se eh? va a hacer 7 y 8 pero que hay que hacer de todo se va a hacer como es <risa> aprende va a hacer todo, de los 7 y 8 aprende esos códigos usted lo que pasa ¿eh? es que tú sabes hay que hacer denbow porque el denbow es un enganche bacán con que le le colale, el ah, con no, la que le quiten. el spy, su... yeah yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> Un saco de código Un saludo a comando ahí que es nosotros también tú, su tú, tú, niga Cómo que hace cómo que hace comando? ¿Cómo, sabe cómo que hace Comando? yeah <risa> y bailo bueno, va tiene que invitarlo. ¿no? Sí, sí, sí, es una bailadera, y eh, No, comando, eh, mira, un tipo que nació equivocado aquí. Porque comando Internacional se ve el flow como internacional. Comando, ya lo Un personaje. Eh, la aclaración, dile a tu gente que eso fue el que se encontrán ahí de la mamillola, dale para allá. Yo creo que sí, yo creo que sí, que andaban juntos. Tú eres un hombre y una mujer también, porque imagínate. Cuando yo veo a Darwin en la calle, ya. <risa> Se fue todo. Míralo. Ay, está. Ay. ay. Uy, Qué roma. Ella está muy feliz. Sí. Sí a que ya no le gusta. A ese que ya le gusta. A ese que ya le gusta. los na. tigres a Ponlo eh. bueno, claro, la gente. Da tus redes sociales. La foto no, La foto no. De... No, pero yeah. póngale ahí video. Póngale ahí yeah, video. Miren esa mano, ¿tú? Hey, hey, la Ay, la man, mire mano. <risa> <Hey>. tú, bueno, Judini. <risa> ya. ya. <risa> Bueno. A la cintura que yo le iba a agarrar. <risa> ¿Dale tus redes, redes sociales. De esa mano, eh, eh, vale. Mis redes sociales: YouTube, Instagram y Facebook. AVID SPS. A-B-I-D-S-P-S. Hay que deletriárselo, pero yo le llega. No, no, estamos activos. Muchas gracias, te... tú sabes que. Sí. Eres bienvenido aquí a los Osobrosos. Aquí nosotros damos la primicia. Ahorita vienen claro. esa gente y queréis entrevistar, muchachos. Ya nosotros claro, lo hicimos. No, claro, lo despidan con el video. <risa> estamos, está, ah, el sí. video de, de, de, del show. La van, vamos con eh. el equipo más fuerte que es Neto Flow de ya, la familia, los Osobrosos y la gente que están. Gracias, supo. hermano mío. Ahí está ese.